Quema y cayanis y un ilhuitlitoca Pascua, y es juan un hebreos que jewaya, Jesús suya y panón, huayicalpan Jerusalem. Negui pañiquiawa con huayetiopan, Jesús ukinestito, uñas juan, quien na macaya borregos, ni man palomas. Ni mano un pa ukinestito, uñas juan, quien patilaya tomen un tracame, ne campayas de huaticatca y pan in mesas. Ijo aquí, Ijo allí, o que chichirse en chiquita, ni mano chimejo que en las las suites que llevan borregos, ni mani en oalcasuan. Ong yehwang que te patilla ya tomen, o que chisinilehin tomihi pantlahli, ni mang o que chisinilehin esas. Onda la mamacajehi cam palomas o kimihli. Im palomas que de Nica, ma canica es y para hoy teo Qué más o que el que Y que más un hebreo su y Jesús o pan o Qué más un hebreo su en Tiopan 46 chipan o escasque que o que Ni mantejo san y pañé y tonal de a Pero un Tiopan y Juan Jesús que tiene guaya, san no viejo y tlal nacayo. Yehuaíca, y Juan Jesús o Yoli, ni mao no quite el y pañé tlalcom. Uy no machitizcava o que el nameque, y tliñejo a o que toca. Yehuaíca o que nez tocaque, uñextras ni o que Jesús Nemilla Jerusalén y Panú y Pascua. Mille quejo que el tokaque y que milagros y Pero yo y cashmelado aquí el tocaya, Pampa que mismatía y paññozlo no chime. Sí, es sí. lo no, para ya que es que es que un Pampa y yo aquí un tlacame.